84% de aceptación registra el presidente de la República, Lenín Moreno, según estudios realizados por varias empresas encuestadoras del país. La apertura al diálogo, el combate a la corrupción, entre otros temas, serían los factores que determinan el apoyo ciudadano al jefe de Estado que cumplirá sus primeros 100 días de mandato.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 Esto luego de cumplir con varios requisitos fitosanitarios de ese país. Este logro es resultado de un trabajo interinstitucional entre la Oficina Comercial de Pro Ecuador en México, Agrocalidad y la Embajada de Ecuador. Los productores ecuatorianos de quinoa ahora podrán exportar su producto a México, luego de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Senacica de ese país informó que concluyó el proceso de análisis de riesgos de plagas. Según un comunicado de la Cancillería ecuatoriana, este logro es el resultado de un trabajo interinstitucional entre la Oficina Comercial de ProEcuador en México, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, Agrocalidad y la Embajada de Ecuador en ese país, permitiendo que los exportadores de quinoa ecuatorianos puedan concretar negocios con importadores mexicanos. El documento señala algunos requisitos fitosanitarios para la exportación de quinoa homologados con agrocalidad. La quinoa debe contar con un certificado emitido por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de Ecuador. Previo a su exportación, el grano de quinoa debe ser sometido a un proceso de fricción en seco y lavado en agua potable. Para su exportación a México, la quinoa debe ser envasada en empaques nuevos, limpios, cerrados e identificados con sus respectivos datos de trazabilidad, código del productor, lugar o sitio de producción, origen y procedencia, código de la planta de procesamiento, fecha de empaque y número de lote. Una vez que el producto llegue a México, será sometida a una inspección fitosanitaria y a una toma de muestras por el personal de control de las entidades mexicanas correspondientes. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Servicio Integral de Seguridad EQ911 tiene como objetivo gestionar la atención en situaciones de emergencia de la ciudadanía. Conozcamos un poco más de, sobre su funcionamiento en la siguiente nota.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 les contamos que continúan las operaciones de rescate de las víctimas del sismo en Italia. Revisemos esta y otras noticias en el siguiente resumen. Los equipos de rescate italianos extrajeron el martes a tres niños que estaban atrapados por el derrumbe de su casa tras un sismo de magnitud 4,0 en la turística isla de Ischia. Los bomberos, que trabajaron durante 16 horas, rescataron primero al padre y sucesivamente a los hijos, entre ellos un bebé de 7 meses. El hombre rescatado dijo que se encontraba en la cocina cuando se derrumbó el piso superior. Su esposa, embarazada de 5 meses, se encontraba en el baño y pudo salir por una ventana dando la alarma. Los niños estaban en su propia habitación y, según medios locales, se salvaron porque se refugiaron bajo una cama. Mientras tanto, la Protección Civil informó que una mujer anciana falleció al ser golpeada por material que cayó de una iglesia, mientras que otras 25 personas sufrieron heridas leves. Según medios italianos, el cuerpo de otra mujer fue hallado entre los escombros de una casa derrumbada. <risa> Los civiles siguen siendo los más castigados por los combates en Raqqa. Los bombardeos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos sobre la ciudad siria han costado la vida a más de 40 personas, la mitad de ellos niños, en las últimas 24 horas. Las fuerzas de Siria Democrática, con el apoyo aéreo de la coalición, lanzaron a principios de junio una fuerte ofensiva para recuperar Raqqa, principal bastión del grupo Estado Islámico. En estos dos meses y medio han logrado controlar el 70% de la urbe. Por otra parte, se ha retomado la conexión terrestre entre la capital y algunas de las localidades sirias. Es el caso de Kamishli, en el noreste del país. Para los residentes era impensable hace unos meses viajar a Damasco, ya que las carreteras estaban cortadas desde el inicio del conflicto. Tengo familia viviendo en Damasco, no he ido allí en seis años. Es un viaje muy duro para sortear las zonas en manos de los yihadistas. El trayecto, que antes era de nueve horas, pasa a ser de dos días. El Tribunal Supremo Indio prohibió el martes el divorcio por repudio automático a la mujer, autorizado en la comunidad musulmana. Hasta ahora bastaba con que un musulmán pronunciara tres veces seguidas, talak, talak, talak, que significa yo divorcio, para repudiar a su esposa. Una práctica que a partir de ahora será ilegal. La decisión fue celebrada por el movimiento indio de mujeres musulmanas. Es histórico no solo para las mujeres musulmanas sino para todas las mujeres indias. Es una decisión histórica teniendo en cuenta que a las mujeres musulmanas les llevó 70 años desde la independencia de India lograr esta sentencia. El triple talak era uno de los temas más debatidos en India en los últimos años, pues afecta cuestiones públicas como la libertad de culto y los límites de la injerencia del Estado en la vida de las minorías religiosas. Con 180 millones de personas, es decir, el 14% de la población, los musulmanes son la primera minoría religiosa de India, donde el 80% de los habitantes profesa el hinduismo. Una aventura turística que se hace a ciegas. Un grupo de extranjeros no videntes o con visión disminuida llegó a la ciudad colombiana de Cali para bailar salsa, pasear en autobús escalera y lanzarse en parapente. El llamado turismo para ciegos aterrizó en Colombia luego de experiencias en Argentina y México. Organizamos este encuentro con la idea de hacer turismo con el apoyo de, de, de algunos voluntarios que colaboran para para las actividades o con pequeñas adaptaciones de manera que una persona con discapacidad visual pueda hacer lo mismo que cualquier otro guías profesionales y voluntarios acompañan a los viajeros en las distintas actividades a mí me parece maravillosa una experiencia maravillosa pues porque tienes a la gente que te está explicando todo un momento lo que te rodea, por dónde vas, por dónde vas caminando. Bueno, no solo eh, participas en el turismo accesible o sin barreras, como lo, lo querías llamarlo, ¿no? sino que también eh, te reúnes con, con gente de, de muchos países, haces nuevas amistades. Dentro de los autobuses turísticos la música nunca deja de sonar. Y la falta de asientos obliga a que todo el mundo baile. Entre risas y aplausos conocen una parte de la ciudad. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Agradecemos a nuestro compañero Cristian Mideros, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Luis Andrade, más noticias hoy a la una de la tarde. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.